Gracias por la invitación. Y retomando un poco el principio de la plática de, de Gardner, este, hablando sobre la práctica militante de Sánchez Vázquez. Eh, bueno, se sabe mucho sobre, sobre el caso, ¿no? sobre, sobre todo porque Sánchez Vázquez también se dedicó a, a difundirlo, pues, ¿no? Hay, hay muchos escritos de él hablando sobre su actividad, pero lo que no se tiene eh, son, digamos, algunas circunstancias teóricas, ¿no? del marxismo ortodoxo que estaba asumiendo. Eh, desde ese entonces, e incluso en los primeros años de, de su estancia en México, eh, la, a mí me parece que es importante recuperar algún documento, algún escrito, algún ensayo, eh, simplemente para hacer una especie de análisis, ¿no? de, digamos de una construcción pues, de pensamiento crítico. Es decir, sabemos, y eso no se pone en duda, sabemos que Sánchez Vázquez eh, hace una crítica eh, importante al marxismo, pero no tenemos un parámetro, digamos, un documento eh, que nos avale cuál es eh, o en qué justa medida es este, este cambio que hace a su propia concepción del marxismo que había asumido en toda su eh, práctica militante. ¿no? Eh, pienso yo que un documento importante para hacer este estudio especie de estudio digamos este análisis es su tesis de maestría que curiosamente el mismo este, va a negar que se publique ¿no? eh, en, el 50, en el 65 se publica en San Salvador sin su consentimiento curiosamente ahí no sé qué tenga que ver eh, el mismo año que se publican las ideas estéticas de Marx eh, bueno, ahí no sé si hay alguna relación o no, ¿no? pero lo, lo cierto es que Sánchez Vázquez eh, siempre va a negar pues eh, dicha publicación. Incluso él mismo dice ¿no? que se jacta de no haber publicado hasta tiempo después, ¿no? cuando se está haciendo toda la crítica hacia, digamos, el, toda la situación con el estalinismo. Eh, dentro de estos hechos... A mí me parece también, bueno, teniendo ahorita a la luz la tesis que se llama Conciencia y Realidad de la Obra de Arte, Sánchez Vázquez repetidas veces habla de tres hechos que le hicieron eh, hacer pues la crítica al marxismo. ¿no? Entonces él habla primero del famoso informe secreto ¿no? en el vigésimo Congreso del Partido, eh, que curiosamente se celebra en 1956 ¿no? un año después de haber, haber hecho pues, su tesis de maestría después habla de la revolución cubana y de la intervención este, de las tropas en ¿no? Es siempre va a mencionar esos tres hechos eh, que él dice esos hechos fueron los que a mí me hicieron reaccionar ¿no? contra, contra ese tipo de marxismo eh, bueno es de esperar pues que exista este hueco ¿no? que, que Sánchez Vázquez nunca, nunca permita porque cuando empezamos a, leer, a, empezamos a leer la tesis de maestría que curiosamente yo encontré la, en la biblioteca de economía justo, ya, ¿no? ahí está ¿no? aquí en la facultad yo no la encontré <risa> primero este, y entonces de pura chilipada porque en realidad fue eso. La encontré en el acervo que donaron o que compraron, no sé, eh, la Facultad de Economía de Silva Gerson. Que es un documento que, que uno necesita un permiso ¿no? especial para entrar, porque está, está parte de la, del, del acervo pues público de la biblioteca. Eh, y yo supongo que es un regalo de eh, ¿no? Silva Gerson. Eh, que por cierto he, he tenido que coincidir varias veces en ese acervo, eh, me parece que es muy importante. Bueno, la, la personalidad de Sirva que es, es otro contar. ¿no? ¿Pero con quién coincidiste? Con este libros sobre Julián Carrillo y el Sonido 13, que no está descabellado porque son paisanos, son potosinos los dos. Y bueno... Eh, ahí encontré el, eh, esta tesis, no te la dejan sacar porque ya está viejita y entonces uno la saca con sus copias. Eh, es curioso leer la tesis porque evidentemente Sánchez Vázquez está en un marxismo ortodoxo eh, de lleno, ¿no? Su primer cita al pie es, este, está hablando de Stalin, ¿no? Entonces, este, digamos que es una de sus bases eh, bibliográficas fuertes, ¿no? está hablando de conciencia y realidad en la obra de arte y entonces este, hay varios puntos muy interesantes yo aquí menciono cinco que se encuentran en su, en su tesis de maestría y que se puede hacer algo posterior ¿no? primero él habla de estética como ciencia también tiene un apartado sumamente importante pensando en su obra posterior crítica que es justamente teoría y práctica, ¿no? que no tiene mucho de, de cambio con lo que después plantea los filosofía de la praxis, eso es algo muy interesante, hay un apartado que es, me parece a mí también muy interesante porque es el único apartado donde Marx expresamente se dedica a hablar de música, ¿no? claro, habla, después habla de las vanguardias ¿no? y va a hablar de, de la vanguardia musical pero aquí está hablando, digamos, de, de reflexiones musicales, ¿no? de, la, de, la, de la imagen musical y demás. Eso es muy interesante porque después ya no, no habla, digamos, con, este, de esa fuerza sobre la música. Eh, sobre las vanguardias también, este, estética materialista y vanguardias es muy importante porque va a hablar de los surrealistas como obras monstruosas. ¿no? Este, es curioso leer a, a Sánchez Vázquez así, ¿no? Eh, hablar de Dalí como alguien que, que no está haciendo bien las cosas, ¿no? que no está entendiendo la realidad. Y por último, el arte popular, que es un tema que se empieza a dibujar desde, desde esta tesis. Yo nada más quiero hablar un poquito sobre estética como ciencia, porque hay una especie de itinerario que se puede ver a lo largo de, de su pensamiento, eh, que tiene que ver con el normativismo que tanto Sánchez Vázquez ataca justamente las, eh, eh, las ideas estéticas de Marx, ¿no? Va a hablar del estalinismo como un, una deformación eh, del marxismo, porque justamente porque es una... ¿Del marxismo. La deformación del marxismo, sí, porque es una, este, una doctrina normativista, ¿no? Pero normativizadora, digamos. Este... Lo curioso es que la tesis, Sánchez Vázquez está diciendo que, que el realismo socialista este, se salva del normativismo, ¿no? Lo que, lo que él hace es entender nada más la realidad y, y entonces descubrir las leyes que ya están dadas, ¿no? Que precisamente esas leyes se cobijan dentro del partido, ¿no? El partido es el que va guiando cómo es eh, las leyes, digamos, porque esto es una ciencia, ¿No? Eh, las leyes ya dadas de la historia y entonces el partido nada más te va diciendo eh, cuál es el camino. Si te sales, digamos, de, esa, de, de, esas, de esas leyes naturales, eh, se empiezas a hacer cosas monstruosas. Entonces no hay normativismo ahí, según Sánchez Vázquez en su tesis, porque no están imponiendo ninguna ley, solamente te están iluminando ¿no? las leyes que ya están. Esa es, esa es la teoría que tiene Sánchez Vázquez eh, después en Ideas Estéticas eh, va, va a hablar o va a arremete, pues contra este marxismo ortodoxo como normativo y va a decir que, que la, las ideas estéticas salvan del normativismo entonces esa idea de salvar del, del normativismo eh, va a estar presente siempre desde la tesis ¿no? es decir no hay una crítica en su pensamiento o una autocrítica fundamental, digamos, en... Está pensando en lo mismo, está pensando en salvar el, eh, el marxismo del normativismo, pero lo hace de diferentes formas, ¿no? La manera de justificar es, es este, muy distinta. Bueno, eso es muy interesante porque está pensando siempre la, la estética como una ciencia, y en el 55, él dice, bueno, ya está, no la, la, la idea de, de una estética como una ciencia ya está, además más hay que seguir los lineamientos del partido. Pero en, después, en invitación a la estética, hasta en el año 92, él va a decir que la estética es un proyecto de ciencia. Es decir, ya este, apenas se está configurando como un proyecto de ciencia. Eh, y este proyecto de ciencia no lo va a llegar a concluir. ¿no? Eh, otro punto interesante también es que en las ideas estéticas, justamente en el prólogo, eh, Sánchez Vázquez va a decir que estas ideas estéticas son la base de un proyecto de una estética marxista. Obviamente una estética marxista renovada. Eh, en 1970 en Estética y Marxismo, en, los, en la antología que hace, eh, brinda los principios de una estética marxista, también justamente en el prólogo, ¿no? da cuatro, cuatro puntos en los que dice, para eh, lo que yo hice, ¿verdad? para juntar para la antología y para que, para que una estética se considere marxista, se consideran cuatro puntos, ¿no? que obviamente tienen que ver con la cuestión histórica y social. ¿no? Eh, pero ya después, en el 2006... Pues por lo menos en la publicación, ¿no? en la este, conferencia de la estética y la teoría del arte, eh, ya no habla de, olvida ese proyecto de estética marxista, ¿no? y, y entonces empieza a hablar de la estética secas, ¿no? sin adjetivos, que también hay que estudiar en qué términos se logra lo que él está planteando. ¿no? Bueno, ese, ese es, digamos, un, un tema que se puede ver y que se puede hilar desde la tesis de, de Maestría. ¿no? Eh, me, me detengo mucho en el prólogo de las ideas estéticas de Marx, porque a mi juicio la, el prólogo es una especie de manifiesto, el prólogo a la primera edición, es un manifiesto contra lo que él mismo está diciendo en la, en la tesis de Maestría. Es un prólogo pequeño ¿no? Este, no, no recuerdo cuántas páginas son, pero dos. Dos, son dos páginas Es no una por eso yo pienso que es una especie de manifiesto contra lo que él mismo postulaba eh, digamos contra, con su visión del marxismo. El, todo este regreso digamos a, a estudiar este texto simplemente es para tener un referente teórico de los postulados que Sánchez Vázquez asumía los que probablemente empezó a asumir desde su militancia, porque evidentemente decimos, claro, el, eh, Sánchez Vázquez es un, un teórico crítico del machismo, eh, pero nunca hablamos de una referencia eh, documental, ¿no? Siempre hablamos de su de su actividad militante. Eh, el apartado que tiene de teoría y práctica tiene alcances hasta los años 70 con su filosofía de la praxis, porque ese apartado de la tesis prácticamente no cambia. Sánchez Vázquez está postulando, eh, si se quiere, embrionariamente lo mismo que después desarrolla en filosofía de la praxis. ¿no? Entonces es importante porque en un texto sumamente ortodoxo, marxista, eh, no hay mucho cambio cuando él empieza a hablar de teoría y práctica. Bueno, a mi juicio este es un tema eh, muy importante. ¿no? Otro asunto que quisiera tratar también es acerca del de archivo ¿no? y algunos manuscritos que se, que se tratan. ¿no? En invitación a la estética afirma que después de, de, de tal libro, siguen dos más. Uno dedicado expresamente al arte, no sólo en su aspecto estético sino industrial, eh, social, de la vida cotidiana y demás. Y otro dedicado a la estética, no solamente en su lado artístico. Eh, el mismo Adolfo Sánchez Vázquez en los últimos años de su vida confirma la existencia del borrador de la parte estética fuera de la, del ámbito del arte. Y aquí hay una cita de él. ¿no? De esta manera, el estudio de lo estético y la invitación a la estética Seguiría una segunda obra, en la que se examinaría lo estético en sus diversas manifestaciones El arte, la técnica, la industria y la vida cotidiana El tratamiento de esta temática se halla desde hace años en una primera versión inédita En estado de borrador, que difícilmente encontrará el tiempo necesario para su redacción definitiva y su publicación A pesar de esto, dicho borrador no está localizado eh, Posteriormente, claro, esta... Conferencias del 2000, se publicó en el 2006. Samuel Arriarán, eh, en su último libro me parece, hace dos años, sobre Sánchez Vázquez, habla de manuscritos que de existir, porque nada más los conocemos de oídas, ¿no? Sería de gran importancia, habla también de un manuscrito sobre eh, titulado La cuestión del poder en Marx, y él lo fecha en 1982, a otro de las ideas políticas de Marx en 1983, el derrumbe del socialismo real sobre Gramsci y Rosa Luxemburgo, así como una segunda parte actualizada de la antología de Estética y Marxismo. Eh, Arriarán asegura que la obra no publicada eh, podría ser aproximadamente de un 30%. ¿no? Eh, bueno, en la actualidad eh, se está trabajando en la clasificación clasificación de la biblioteca personal de Sánchez Vázquez, eh, y la clasificación de su archivo está pendiente. ¿no? Entonces, eh, no sabemos bien, digamos, eh, qué estaba pensando Sánchez Vázquez. ¿no? Eh... Bueno, este es otro punto que quería también aclarar. Eh, por último, nada más... Eh, Dejar, digamos, una consideración eh, al aire también, por si el, el, el público eh, gustaría participar, ¿no? es hablar sobre el marxismo en crisis. ¿no? Eh, Adolfo Sánchez Vázquez se posicionó como un referente en la práctica política y artística de los años 70s y 80s principalmente. ¿no? Aseguraba que el marxismo no es una filosofía académica, ni siquiera una teoría de la praxis, en cambio, decía, el marxismo tiene sentido en la práctica transformadora de la realidad, ¿no? Eh, bueno, asumiendo entonces las circunstancias actuales, tal posicionamiento parece desdibujarse. Si en tales décadas, filosofía de la praxis y las ideas estéticas, entre otros títulos, lograron ser un referente de ciertas prácticas, eh, cada vez dichos textos parecen regresar y estar solamente en la academia, pero no es una cuestión particular, me parece a mí que este movimiento académico es general, por lo menos en el marxismo, claro, es necesario regresar a la práctica, digamos, pero antes de asentir, me parece, eh, es necesario criticar el concepto mismo de praxis, que aún con la crítica que hace Sánchez Bastos. Eh, no ha logrado ejecutarse, digamos, ¿no? Es decir, parece ser que, que estos proyectos eh, de, alguna manera, de alguna manera se están desdibujando. Yo pienso que a este respecto, que Sánchez Vázquez aporta algunas salidas de praxis que más bien son engañosas. Un ejemplo de eso es el arte popular. Cuando Sánchez Vázquez habla de arte popular siempre lo distingue de arte de masas y la distinción es principalmente el, el digamos la subsunción económica. ¿no? Entonces el arte de masas en realidad es un pseudoarte que no, eh, no, no cuenta con la esencia del pueblo que tiene el arte popular. Esto parece ser a Sánchez Vázquez una salida sobre. claro, hay, hay una. Este, hay una praxis en el arte popular que logra desvincularse de la, de la práctica del capitalismo, ¿no? pero me parece a mí que esto es una salida falsa, ¿no? que el arte popular está dentro de los lineamientos capitalistas, y no por estar dentro no, no es eh, digamos una opción para pensar eh, cierto tipo de prácticas, Disidentes al capitalismo, ¿no? Pero creo que Sánchez Vázquez se va un poco, eh, sin detenerse un poco más, a, a reflexionar sobre la cuestión. Me parece, yo de, hablo del arte popular nada más para poner un ejemplo de lo que trato de decir. No es el arte popular, a mi modo de ver, es que se necesita una crítica a la concepción de praxis. Que lo que hace Sánchez Vázquez es impresionante, pero me parece que es necesario seguir criticando porque, claro, Sánchez Vázquez se va con, con estas trampas que, que, bueno, yo asumo como trampas, lo ¿no? que yo veo como trampas.